Jesús. Nunca me satisfizo lo que me enseñaron al respecto o sobre Él. En las diferentes ramas de la religión cristiana donde me llevaron o donde yo mismo fui a buscar, a tratar de entender. Sin embargo, nunca dejó de llamarme la atención, de parecerme un mensaje poderoso y que ver, de ver en personas cercanas cómo sus palabras y su enseñanza podían llegar a transformar. Entonces, siendo fiel a una característica personal de siempre curioso, siempre buscar, me di la oportunidad de buscarlo un poco más allá. No solamente de escuchar, sino de yo mismo leer al, al respecto sus referencias que aparecen en la Biblia, pero aún más me dediqué a buscarlo un poco más. No soy el más versado. No puedo decir que conozco en totalidad todo lo que se pueda encontrar sobre él, pero sí un poco más de lo que la mayoría de las veces nos presentan. Me dediqué a leer y fiel a ese principio de curiosidad, Lo primero que hice fue bajarlo del pedestal de que era intocable, de que no podía cuestionarse o de que no podía pensar diferente, que no podía poner en duda si había venido o si no había venido. Además, si se, si se trata de un ser tan poderoso y tan trascendental, no me lo imagino enojado conmigo porque yo en, un, en algún momento dude de lo que me están diciendo de él. Al contrario, Creo que si tiene que ver con el origen de nuestra existencia, entonces tiene que ver con el dote de inteligencia que a todos nosotros se nos ha dado. Y no creo que él o el Padre, el origen de todo, le tenga miedo a la inteligencia que ellos mismos nos, nos dieron o pusieron en nosotros. Entonces, lo bajé del pedestal para poder buscar, para poder ir a hallar respuestas que no estuvieran limitadas por lo que me habían dicho, por el miedo, tal vez, o por las interpretaciones que vienen ya milenios, presentes en la mente de nosotros al respecto de la religión, y en específico, de Jesús. Comencé a buscar y tengo que agradecer esa búsqueda, al punto que hoy, corazón, esto que te voy a decir es muy importante para mí. Y para decirlo, para este mensaje, y es más, para todos los mensajes que entrego, quiero llamar esa fuerza, esa presencia, lo que significa el ser que conocemos como Jesús, que esté presente en mis palabras. Y digo esto y puedo decirlo con la convicción de mi corazón de que no tiene que ver con la religión. Tiene que ver con mi experiencia y tiene que ver con lo que encontré. Tiene que ver con que gracias a darme la oportunidad de buscar y que no fueran solamente conceptos de las palabras ni de las historias, sino que eso permitiera resonar dentro de mí, que yo lo pudiera vivir dentro de mí, que estuviera más allá de lo que la ciencia muchas veces quiere explicar, pero que sí muy acá dentro de lo que yo quiero vivir. Y entonces gracias a ello pude también bajarlo de la cruz. Primero lo bajé del pedestal de lo intocable para después poder bajarlo de la cruz, donde se empecina la humanidad a verlo. Donde comprenden a medias lo que quieren de su mensaje y de su propósito. Bajarlo de la cruz de ese sufrimiento en el cual se centra toda la atención. Bajarlo de la cruz para aprender del poder y de su mensaje. De un mensaje que en todas partes donde busqué encontré unas características que sí resuenan conmigo. Que me han hecho palpitar muy fuerte, que me han hecho muy feliz la verdad. Un contenido que sentí cada palabra también como un relámpago y un destellar dentro de mí. Su enseñanza del mensaje del Padre como el llamado que nos hace a nosotros, a todos sus hijos para vivir en su reino, un reino de plenitud que no está más allá de cuando nos muramos, sino que es algo que hay que vivir acá. Su mensaje de la morada de ese Padre que nos llama, de su voluntad y del verbo o el logos. Esa parte que encontré en Evangelios Apócrifos también, en todas partes donde busqué, hablaban sobre ello y me permitió concluir que Jesús vino a decirnos que podemos, tal como Él, ser uno con el principio. Vivir al Padre constantemente como una experiencia Pulsar a pulsar, porque está por dentro. Porque esta es su morada, porque aquí encuentro su voluntad y porque en mí también existe el verbo. El verbo que Jesús dijo o que habla Juan, que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Todo por el verbo fue hecho y nada de lo que está hecho. Sin el verbo dejó de estar hecho. El verbo es la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de esa forma el Evangelio de Juan presenta a Jesús. El verbo hecho carne. Pero, esta es mi reflexión. El árbol, cada árbol, da fruto y en él la semilla para que siga habiendo árboles. El agua, el agua que es gota. El agua en el océano se evapora y se hace nube para luego ser gota en la lluvia y seguir siendo agua. La lluvia cae en la montaña para hacerse río y seguir siendo agua. El río, el río llega al océano para seguir siendo agua, hecho océano, y darle continuidad. En otras palabras, ¿para qué vino el, ver el verbo? ¿Para qué se hace carne? Si el árbol se hace semilla para que siga habiendo árbol, yo pienso que el verbo se hizo carne para que siga habiendo verbo. El verbo se hizo carne para tocar en nosotros el verbo. Mis respuestas, las que existen en mi corazón, es que su mensaje vino a despertar el verbo que ya existe aquí. Porque por eso dice también que a falta de amor, al enfriarse el amor, el corazón se hizo piedra. Pero que el Padre, el origen, Padre, Madre, de donde viene el todo, la fuerza del Cristo como tal, que trajo Jesús, dijo que el corazón... Volvería a ser corazón de carne, romper el corazón de piedra que se volvería corazón de carne para ser uno con Dios. Y el corazón es de carne porque contiene al verbo. El verbo en el corazón se hace carne. Jesús vino a despertar el verbo hecho carne que ya somos nosotros y que está en el corazón. Porque ese pulsar que sientes en tu pecho es esa fuerza que viene de lo incognoscible, de lo profundo, de lo trascendente y que se transforma en la fuerza vital que te impulsa, que nos permite ser, vivir vivir. Existir, experimentar, crecer, disfrutar, cuestionar, buscar, avanzar. El verbo hecho carne es el corazón. Y Jesús vino a mostrarlo, vino a tocarlo, vino a que sus palabras que son verbos sus acciones que son verbo, resonaran en los corazones, en esa memoria profunda y desde adentro la piedra comenzara a romperse. Comenzar a romperse la piedra de la falta de amor, y por eso su mandamiento fue el amor. Vino a decirnos que el Padre nos ama, hacernos sentir ese amor y que ese amor resquebrajara la piedra. Es como decir que la venida de Jesús es como si el Padre hubiera lanzado una flecha directa a nuestro corazón. Un mensaje de luz que viene impregnada con el mensaje de lo que somos de verdad, de nuestra esencia y de nuestra pertenencia con el reino, con la luz con esa luz que es el verbo que trajo Jesús, pero que ya existía también en el corazón, porque de Dios venimos. Entonces vino y trajo la voluntad del Padre. ¿Cuál fue? El amor. El Padre nos ama y Jesús vino a traernos ese amor. Vino como esa flecha a pegar en el corazón, impregnada de esa memoria que ya estaba adentro. Penetrar la roca y resquebrajarla hasta tocar el punto de luz donde me hiciera resonar y me dijera, yo entiendo de qué me está hablando. Yo comprendo esas palabras, tal vez no mentalmente, pero siento que es para mí. Siento que las conozco. Siento que las recuerdo. ¿Por qué? Porque hacen parte de nuestra esencia. Entonces Jesús trajo ese mensaje. Trajo el amor y comenzó a amarnos. Nos dio ese amor y comenzó a resquebrajar el corazón de piedra, comenzó a calentarlo. Y además de eso, en esa resonancia, Dejó un llamado y dijo, guarden mi mensaje. El que guarda mi mensaje, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y guardar su mensaje es su mandamiento. El primero, amarás al Padre con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Segundo, al prójimo como a ti mismo. Y hasta ahí llegó. Le decía a sus discípulos, Ámense los unos a los otros como yo los he amado y en eso reconocerán que son mis discípulos, es decir, que aprendieron de mí. Esa es la enseñanza, el amor. Trae ese amor del Padre como la propia voluntad del Padre. Viene y la entrega para que resuene en nosotros. Nos enseña a amar para que así nosotros comencemos a hacer la voluntad del Padre. Y todo eso despejaría el corazón para que comenzara a resonar como el verbo hecho carne. Por dentro. Luego, al despertarse y al abrirse esa memoria, cada persona siguiendo a su corazón se convierte en verbo en sí mismo. Y encuentra en ese verbo, en su corazón, la respuesta de la morada del Padre, Él mismo. La respuesta de la voluntad del Padre, ser, vivir, disfrutar, crecer, aprender, cuidar, amar. La respuesta del reino, que es vivir todo esto. La respuesta del verbo, el poder que me sustenta, que me da la vida. Y entonces me convierto en verbo, mis pensamientos verbo, mis palabras verbo, mis acciones verbo, que es lo mismo que decir vida, mis pensamientos vida, mis palabras vida, mis acciones vida, mis emociones vida, porque el verbo es la vida. Y dice que vida como luz de los hombres, es decir, de los sol, de los seres humanos, la luz. Ah, quiere decir que el verbo hecho carne, ese verbo en el corazón. Es la luz de conciencia que nos da la claridad del camino, de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. De nuestra pertenencia que nos ayuda a dejar de mendigar y tener que necesitar a un mundo con corazón de piedra, a un sistema, a un grupo religioso o de cualquier denominación que te amenaza si no perteneces a él, que te condena si no perteneces a él, que te discrimina si no perteneces. Y el ser humano va, como no tiene, como tiene el corazón de piedra, mendigando una pertenencia. Pues ¿sabes qué? Cuando el corazón despierta, cuando viene esa luz y claridad de conciencia, te das cuenta y comienzas a vivir que ya tienes tu pertenencia. Perteneces a la creación, al universo del Creador. Eres parte de Él y también eres Creador. Porque el Verbo en tu corazón te conecta con todo. ¿Y qué más vas a necesitar pertenecer a qué, o que te admitan en dónde, o que te acepten de qué manera, si ya perteneces al todo? Esa es la conciencia que abre el corazón, que la convierte en amor, que se, convierte, que se comienza a impregnar, porque alguien que lo vive querrá que otro lo viva, pero no obligándolo, simplemente siendo tal vez contagia al otro. Y también busque esa memoria y se dé cuenta de ese verbo en su corazón. Y comience a amar, a amarse, a cuidar, a experimentar a Dios y no tener que buscarlo porque donde sea que esté, ya está con Él. Y comienza a vivir eso, a transmitirlo y otro y se expande. Y creo que así es que Jesús dijo que el reino de los cielos llegaba a la tierra. No es algo para vivirlo después de morirse. Es aquí, porque el cielo de aquí comienza a expresarse ahí. Esta es la base de por qué digo que Jesús también enseñó el pensamiento del corazón. Y no solamente como una lección, sino como el camino que recoge y muestra y guía hacia la aplicación y la esencia de su mensaje. Esto es la serie Jesús y el pensar con el corazón. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y me acompañes en este camino donde voy a compartir contigo todas las formas que he visto en cómo Jesús nos enseñó que al pensar con el corazón es donde volvemos a Dios. Es el camino de nuestro despertar.